Estamos aquí en las facilidades de la Iglesia de Discípulos de Cristo de Espinosa en Dorado, en una feria de servicios de la Cámara de Representantes, agencias de gobierno, instituciones sin fines de lucro, corporaciones públicas, sencillamente llevando nuestros servicios a las comunidades. Como responsablemente tiene que hacer un legislador de hacer las gestiones, de adelantar las causas de nuestra gente.